a otro video, desde que regresé de México he estado comiendo horrible, horrible así de que he estado comiendo de todo y mucho, lo más importante es que no he podido regresar a mi rutina de ejercicio pre-México y si me conocen desde mis videos antes de mi viaje de México tenía una rutina muy muy estricta yo hacía ejercicio no para bajar de peso antes, pero literal el ejercicio era, era mi estilo de vida básicamente, el único ejercicio que realmente seguí haciendo desde que regresé fue el potans ustedes ya saben si me siguen en Instagram, les subo videos de mi bailes de potans y la verdad es que lo sigo haciendo solo porque sigue siendo y es una de mis pasiones el punto de este video básicamente es que decidí tener una sesión de fotos con mi amiga y mis maestras de potans y para los que ustedes no saben aquí en Corea se toman fotos de potans eh, enseñando técnicas y movimientos arriba o abajo de la barra, así que esta vez me reté y decidí hacer este video para compartirlo con ustedes la verdad quise compartir esto con ustedes, eh, no solo para ustedes pero también para mí para motivar a regresar de nuevo al gym Y a mi rutina de ejercicio Y también a bajar un poquito de peso Para sentirme un poquito más sana Necesité bajar de peso en ese momento Para mi salud, lo que me decía mi doctora eh, Pensé que hacerlo con ustedes Y que ustedes sean parte de esto también Me motivaría muchísimo más Este fue mi cuerpo de antes, así... Fue el cuerpo cuando empecé Pues no estuve tan mal la verdad, yo pienso La diferencia más grande creo que venía En el estómago, en mi pancita eh, La calidad de comida que como También se nota muchísimo en el estómago La verdad aquí en este video no voy a poner Mi peso en número Porque no quiero que eh, se comparen Demasiado conmigo, que cada quien Pesa diferente, eh, dependiendo de la estructura De sus huesos, de sus músculos Yo tengo mucho músculo, eso no importa Al final del día importa cómo te sientes La salud, así que eso es con lo que yo fui Así que obviamente lo primero que hice Fue regresar al gym y hacer ejercicio Es lo que más amo hacer Hace mucho que no voy a al gym en la mañana Me costó levantarme Pero llegamos Hoy vamos a hacer eh, brazos Vamos a hacer hombros Y voy a hacer mucho cardio, voy a estar corriendo hoy Hoy me pesé, salió más de lo que quería Pero está bien, no me aguito Vamos a hacer ejercicio hoy logramos a correr, corrí más rápido y más de lo que pensé que iba a poder y se siente tan rico poder lograr algo así es algo tan pequeño en tu día, pero te hace el día es por eso que la verdad extrañé esto, extrañé comer sano extrañé hacer ejercicio bien bien y estar más activa no solo para perder este peso, pero también para sentirme bien, como que estos días volver a hacer ejercicio y comer sano me ha vuelto a alguien más positiva realmente mis días se han vuelto mejor porque me siento productiva me siento sana, me siento fresca qué buen inicio del día vamos a seguir dándole todo comer bien todo el día hoy tuve una junta desde la mañana y ahorita ya son como las 3 de la tarde la verdad, porque tengo que hacer otro video luego el más en la tarde como las 6, 6 y media hoy no quise ir al gym porque dije, no tengo tiempo, no sé a qué hora va a acabar la junta, tengo que ponerme lista para ir a hacer el video y que no sé qué. Pero acabamos la junta un poquito más temprano de lo que pensé. Y aparte de eso, dije, sí tengo tiempo. Es una excusa cuando digo que no tengo tiempo, porque sí tengo tiempo para ir al gym y por lo menos hacer, por lo menos 30 minutos, 40 minutos, lo que tenga para hacer algo. No voy a decir excusas y voy a ir a hacer ejercicio. No sé, como que correr. Me ha ayudado bastante a no pensar demasiado y como que me aclara mucho la mente aparte después de la junta fuimos a comer comí bien rico, comí mucho pero rico y en vez de sentirme mal por comer mucho decidí usar esto usar la comida como energía para darle con todo en el gym Hoy es un viernes Estamos acabando esta semana Que empezamos a hacer ejercicio Estoy muy orgullosa Porque todos los días de esta semana Fuimos, fue difícil Porque regresar al gym Es creo que una de las cosas más difíciles Después de no haber ido por tanto tiempo Entonces es mi último día de esta semana Así que voy a hacer mucho, mucho, mucho cardio Y voy a hacer hombros Voy a hacer hombros, brazos Todo lo que es arriba Me siento completamente destrozada pero acabando mi semana súper bien. La verdad, ya que llevo una semana haciendo ejercicio, eh, siento que no he bajado de peso. Y para mí es obvio que no he bajado de peso, pues porque solo llevo una semana. No he estado comiendo así como de dieta, he estado comiendo como siempre. Nada más he estado tratando de comer sano. Por ejemplo, como lo mismo, pero trato de agregarle un poquito más de verdura. Como lo mismo, pero trato de comer menos salsa o menos arroz Sí he tratado de cambiar algunas cosas, pero no tanto Así que no creo que he bajado de peso, pero me siento increíble, chicos Me siento mucho más ligera, con más energía Aunque estoy usando mucha energía La verdad durante estas dos semanas, aunque sí quise bajar de peso y eso fue lo que más quise hacer al principio del video, eh, no fue mi enfoque porque no quise estresarme demasiado mi salud mental siempre va a ser lo más importante mi enfoque luego fue en el ejercicio y en sentirme bien en mi cuerpo. Así que una de las cosas que hice bien en estas dos semanas fue que usé comida como energía para hacer mis ejercicios. Comí casi igual que antes, pero sí traté de comer menos o un poquito más sano. Si quería una hamburguesa, sí me lo comía, pero trataba de buscar una con un poquito más de verdura le agregaba tal vez una ensalada en vez de unas papas fritas antes empezaba a tomar muchísimo como Coca-Cola o Sprite y también café con mucho azúcar por ejemplo solo empecé a tomar agua muchísima agua, si es que necesitaba algún tipo de refresco solo tomé Coca-Cola sin azúcar pero traté no de no tomar refrescos para sentirme más sana al final del día y eso me ayudó bastante porque creo que vi una diferencia muy muy muy grande en cuanto cambié eh, mi comida porque aunque no cambié drásticamente lo que comí la cantidad que comí o sea no no fue de que ay voy a ir de dieta y no voy a comer esto literal cambié unas poquitas cositas de lo que comí Si sí sentí un cambio muy drástico esas diferencias pequeñas, la calidad de comida fue lo que cambió de la calidad del día y la energía que tenía durante el día. Incluso cuando fui de mi mini viaje con mis amigas durante el fin de semana, estuve un poquito nerviosa eh, de estar yendo de viaje durante mi dieta, hay que decir. Pero la verdad es que yo comí de... Todo. Fuimos a un mercado, si vieron en mi Instagram, vieron que fuimos a un mercado Comí de todo, todo, todo, tomé de todo, todo, todo Pero la verdad es que no dejé de moverme eh, Y obviamente tomé muchísima, muchísima agua Lo mejor de todo es que, y estoy muy orgullosa, es que no me sentí mal por haberme divertido tanto en mi viaje Y por haber comido bien durante mi viaje Comí lo que quise comer y lo disfruté y ya está. Así que el siguiente día regresamos bien. Y empezamos la siguiente semana bien. Hey chicos, hoy es un lunes. Estamos empezando otra semana. Y la verdad... No voy al gym hoy, es mi segundo día de periodo de esta tía que siempre viene cada mes eh, Me duele mucho mi cuerpo, este, pero fui a clase de pole, así que hice un poquito de ejercicio Nada más que no, no me siento cómoda yendo al gym hoy, quiero descansar Hoy voy a descansar, tar, darme este descansito y mañana regresaremos con todo Hoy en vez de ir al gym fuimos a clase de pole y uff, todo difícil eh, No fui al gym hoy para... Trabajar en mi flexibilidad y un poquito de otras cosas. Este, sí, se trabajó duro pero estuvo muy difícil y rico hacer ejercicio en la mañana. En la segunda semana no fui mucho al gym para levantar pesas. Después de la primera semana me di cuenta que fue una mala idea ir al gym. Regresar a ir al gym dos semanas antes de mi sesión de fotos para Potans, porque para Potans sí se requiere mucha fuerza, sí. Pero para estas fotos se requiere muchísima, muchísima flexibilidad también. Después de tanto tiempo de no hacer ejercicio, de levantar pesas, de la nada como que regresar al gym eh, después de mucho tiempo. Tiempo, mis músculos como que me empezaron a doler muchísimo, ya saben ese dolor y como que no podía estirarme tanto como antes, mis músculos literalmente estaban así como... La segunda semana por esa razón me enfoqué más en solo ir al gym para hacer cardio y para estirarme. El ejercicio que hice la segunda semana solo fue pole dance, iba a clases y después de las clases me quedaba hasta las 12 de la noche en la escuela con mi amiga nos quedamos como tres días de esa semana eh, con mi amiga a practicar hasta las 12 de la noche para practicar los movimientos que queríamos practicar fue súper súper divertido pero también nos cansamos demasiado fue bastante, pero fue muy divertido entonces esta semana estoy intentando a no ir al gym a hacer pesas pero más hacer cardio por ejemplo ahorita estoy caminando cada que tengo una oportunidad de caminar un poquito más moverme más, los veré cuando ya nos tomemos las fotos el sábado. La verdad, chicos, es que fueron solo dos semanas. Sentía que no había bajado de peso. Es algo muy obvio, porque son solo dos semanas. No había hecho una, una dieta extrema, obviamente. Obvio que no iba a bajar de peso. Pero no me quise estresar. Quise seguir con esto, porque con este video especialmente. Porque como les dije del principio del video, empecé para motivarme, para compartir esto con ustedes. Para motivarme, para regresar a una vida más sana. Y un estilo de vida más sano. Pero chicos... Este es mi cuerpo después de dos semanas Yo la verdad sí veo una diferencia, no sé si ustedes lo ven Yo veo una diferencia un poquito, un poquitito en el estómago Y yo pienso que aparte del ejercicio que empecé a hacer También creo que fue mucho del cambio de lo que empecé a comer y cómo empecé a comer Aunque eso no fue el enfoque Bajé un poquito de peso, estoy orgullosa de mí misma Bien por mí, lo más importante y finalmente fue el día de las fotos ¡Uy! Estoy como que medio deprisa Estoy tratando de caminar rápido Salí de la casa con mi pelo mojado Porque neta me desperté súper tarde Este, Finalmente hoy es el día de las fotos eh, Las fotos son a la una Pero tuve, tengo que salir Ahorita estoy saliendo de mi casa a las 8 de la mañana Porque tengo que llegar a la casa de mi amiga a las 9 de la mañana Y ahí nos vamos a maquillar Y después tenemos que hacer nuestro peinado Y luego tenemos que ir a estirarnos mucho, mucho, mucho antes de las fotos Ayer fuimos a clase de potance Y fuimos a práctica Una última práctica Y acabamos a las 12 de la noche Vámonos a maquillarnos Chicos llegamos, estoy con mi amiga <risa> Lo que pasa es que aquí normalmente todos van a maquillarse a profesionales Y es muy muy muy caro Pero yo como soy también maquillista Este decidí yo maquillar a mi amiga Y yo maquillarme a mí misma Porque no quiero pagar tanto dinero Para que otra persona me maquille Vamos a empezar And mm -hmm. fotos en medio de las los dos semanas como les dije, estoy triste sobre mi cuerpo la verdad es que chicos, no lo iba a hacer solo por esos pensamientos estúpidos, iba a cancelar la sesión de fotos hablé con mi amiga estoy muy feliz de que seguí ¿saben por qué seguí? seguí porque dije no estoy tomándome estas fotos para nadie son para mí literal son para mí para que yo pueda ver cuánto yo he progresado en potan en mi pasión eh, no para que otras personas vean mi cuerpo yo empecé este video diciendo que voy a usar este video para motivarme a regresar a hacer ejercicio y me ayudó bastante ya llegamos al estudio y vamos a tomar oh. nuestras primeras fotos oh. hola el día de las fotos, la verdad, de hecho, me sentí muy, muy, muy, pero muy orgullosa, chicos. Eh, con muchísima confianza. Estuve tomándome las fotos, así como que, como pueden ver, y me salieron increíbles. La verdad, me encantó, me encantó cómo salió mi cuerpo. Estamos en el segundo outfit para que no se me caiga el volumen. Okay. Yepa, yepa. Hasta les dije que no quería que photoshopearan que cambien nada de mi cuerpo. Porque, Usted no sé, como que me encantó cómo salió mi cuerpo. Me encanta cómo se ve naturalmente así mi panza. Me encanta cómo se ve mi, mi pierna. Aunque después de las dos semanas, el objetivo de esto cambió. Y bajar de peso no fue la meta. Y me di cuenta que, como les dije, que sí bajé un poquito de peso. Eh, pero me sentí más orgullosa por cómo mi mente estuvo más feliz eh, de lo que cumplí conmigo misma. Regresé a mi rutina que, que dije que quería. Pude sentirme bien de nuevo haciendo ejercicio y comiendo bien y fue gracias a este video querer compartirlo con ustedes, ¿no? Y bueno, les estaré subiendo mis fotos en Instagram porque tengo miles de fotos de esta sesión de fotos que les quiero enseñar. Estoy súper, súper emocionada porque estoy muy orgullosa, así que vayan a seguirme a mi Instagram. También en mi nuevo canal, en Tu Oni, estamos planeando muchísimo contenido divertido, haciendo retos, videos divertidos así... Y los veo muy muy pronto en mi siguiente episodio del cotorreo coreano y otro vlog aquí. Y los quiero mucho.